¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte y volvemos con el juego de The Escapist donde lo habíamos dejado y tengo preparadas un montón de cosas de las que antes no nos habían salido, ahora sí y otras nuevas, ¿ok? Poco a poquito lo van a ir viendo y sí, ahorita me he cambiado de cuarto por de situaciones personales. Pero bueno, en sí me gusta así porque me van a ver mucho moviéndome para acá para ver el juego y para acá para ver ustedes. Pero bueno, así pues, no sé, a lo que consigo una pantalla verde. Pero ahorita, okay, vamos a darle al primero que eh, cuando me vine a preparar todo esto. Ah, ok, ok. Es que otra vez me metí más para ver si tenía topa para, para, eh, para prepararlo. Y me revisaron la senda. Es como que no, ¿para qué requieren mi senda Men. A ver, ahorita que me dejen tantito. Eh, recorrer todo esto el control matutino empezamos en las cosas ok nada más quiero ver primero si no me quieren registrar la celda ah sí también si ustedes están atentos a mi cuenta de twitter o de facebook verán que puse que ya tengo el mapa de santa switch shop que es lo que pasó antes de entrar en esta casa o sea ya escapando de los obstáculos. Si quieren que lo grabe o algo, ustedes díganmelo, o si no, cuando acabe de completar esta misión, haré la otra, ok? Así que no se preocupen. De momento, no me han dicho a mí. Nah, no queda desayuno. De momento la guardia, pues.. No pasa nada. Ah, bueno, poco a poquito. Ven estoy todo de aquí. Es porque la otra vez que acabamos, la regamos y nada más estamos subiendo. No estamos apuntando nada. Ahorita igual me cambio de trabajo porque. Necesito una cosa de madera para apuntar al túnel Y seguir cavándose a los renos ¿okay? Y bueno, si, sí, acaban de ver El crafteo de los alicates Que son los que necesito para Rescatar a mis dos duendecitos Digo, mis renos, aquí duendecitos A ver, aquí para gastar menos espacio Otra cosa Y es que necesitamos conseguir papel higiénico Y pegamento O sea, necesito dos de estos Pero multiplicado por dos Porque esto y esto Genera un papel maché que necesito para romper una pared y tener una pared falsa, ¿ok? O si no, creo que con... A ver, creo que también esto pudiera funcionar. A ver. ¿era ¿Con revista cinta americana? No. No no, no. no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Revista cinta americana? Ok, sí. Pues yo no. Bueno. Tenemos ahora un póster, que lo bueno es que este es verde. Y ahorita hay que romper la pared para poner este póster de aquí. Y de momento es todo lo que tengo hasta ahorita Así que vamos a hacer nuestras cositas Aunque ya me vieron, no importa Mientras el nivel de búsqueda no suba demasiado eh, No pasa nada, ¿ok? Entonces es como, ok, sí te estamos vigilando Pero, eh, pues eh, Eres un rebelde, ya yeah. che che che A ver, ya yeah. Uff Porque luego me, me, me pongo el objeto Y no me deja como Usarlo no quiero usar ahorita la pala en este instante, me van a matar Así que, hay que tener mucho cuidado A ver, ¿tú qué me vendes? ¿Tú qué me vendes? No, voy a trabajar No, no, no quiero Buen día Eso ya lo tengo Vamos a pegarle de metal Me... no, no, no Se me había olvidado si tenía un detector de metal ¡Ah, sí! También este, algo que no habíamos hecho antes ¡Ah, chale! <ríe> tranquilo, tranquilo, no pasa nada Policía, relájese, palai Nada más trabajo y dietes con mi pobre. <risa> bueno, también se me olvidó abrir esta caja, así que vamos a ver qué tiene. A la bestia, a la bestia. No me esperaba esto. tubo de metal, gorro de trabajo, imán. ¿Qué? Eh, ok. Ahorita... A ver, el gorro de trabajo es legal que lo tenga y el imán también, así que... ¿Me lo puedo poner de alguna manera? A ver. No. ¿Para qué se ocupa esto? Ni idea, a ver... ¿Puedo...? ¿No? ¿Quién sabe para qué sea? Yo pensaba que iban a haber objetos... ...de valor... ...que puedan usar, pero al parecer no... Ok, esto está muy interesante, ya después... ...intentaré ver para qué sirve, pero primero tenemos unos objetivos que cumplir ...dale, ya, no puedo alargar gracias... ...no puedo entrar aquí, no, ¿por qué? Ah, y también descubrí cómo... ...robarles la llave, pero de momento no... Tengo nada preparado para eso, necesito un buen de materiales Que... Si quieren, se lo muestro ahorita De momento, a ver aquí Ajá necesito la llave de entrada de plástico Que necesita un molde de llave de entrada Y plástico derretido Y para hacer estas dos cosas Es... no, papel macho, ¿no? Eh... ¿Dónde está? Aquí Necesito llave de utilidad y masa Para sacar la masa, tengo que... Talco y pasta de dientes Pero también para eso listo otra cosa Que... ¡Ah! Son muchas combinaciones para conseguir una llave. Que no me sirve infinitamente. Nada más por algunos momentos. Oh, no. oh A ver, peligénico, Vamos. La lima está muy útil. Para... Porque también hay que mejorar los alicates. Porque se rompen. Y si tengo los alicates más fuertes. Pero son alicates normales. Luego alicates ligeros. Y alicates super fuertes. Que los super fuertes son los que van a servir para romper la reja de los renos con mucha facilidad. Aquí. Taza café, tengo un buen de cosas Por eso, lo bueno que si rompo esta pared Es que voy a tener todo Este espacio para guardar cosas Nada más lo voy a tirar, tipo así Ya Ok, fiestero, ya volvimos del corte para Ahorita estoy farmeando para ver si los materiales que necesito para hacer lo demás Que uno, si no pueden Hacer el póster, por si en alguna ocasión Se les dificulta conseguir una revista Porque a veces está muy complicado conseguirla esta es una buena manera, ahorita que me encontré las instrucciones y justo me apareció esto pero pura casualidad Que es la pared falsa que se hace con dos de papel maché y tinta ¿Y cómo se hace el papel maché? Bueno, el papel maché, que ya lo habían visto antes aquí Es con papel higiénico y pegamento, que es lo que íbamos a hacer Pero bueno, ah Ahorita que lo pienso para qué recoger papel higiénico si ya no, no han visto el papel maché Pero bueno, ahorita estoy viendo si encuentro una cinta adhesiva para hacer el super arma En sí hay como dos armas más fuertes de este juego una que es con un pedazo de madera. Uno, bueno, primero unos muchachos. Pues. Luego un pedazo de madera con un cable de estos, verdes. Con un tipo de filo. Esa es la que yo quiero hacer, que es lo único que me falta, es la cinta americana, así que no se preocupen, ahorita la ven. Y también para romper la pared hay que ocupar mucho. Taladro, así que mejor hay que ir todo eso. Este, sí, sí, sí, sí, qué vamos a hacer Ah, sí. Sí, este, sí, este, este, este. Primero las abanitas para que no me vean. Que ustedes ya vieron esto en el otro video que podemos tener aquí abanitas. Es que va a venir un guardia, no Ok, hay que picar Dime, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes No vienen, no vienen, no vienen Ok porque okay, si sí, sí me cachan Tengo el 100% de vigilancia Y ahí es cuando Si tengo el 100% de vigilancia, no sé si se los dije Me pegan un disparo Que okay, ya vieron muy bien La otra vez casi Ok, ok, no viene, no viene, no viene ¿Por qué estoy haciendo esto de día? Porque estoy bien loco, no me eches Ah, sí, también, otra cosa que... Es que luego aprendo cosas fuera de cámara, ¿ok? Pero no se preocupen, yo se lo iré contando. La velocidad no la mejoro... O sea, cuando mejoro la velocidad de mi personaje, no se refiere a la velocidad de correr. En sí, siempre corremos normal, pero... Si corremos en diagonal, corremos más rápido. La velocidad la mejoramos para golpear más rápido a los oponentes. Si el otro tiene más fuerza, y yo soy un poquito más débil, pero pego más rápido por, por esa ventaja... Ya le gané. Ok. Papel de aluminio, interesante, pero ahorita no puedo. Es que el papel de aluminio sirve para hacer una bolsa de contrabando, para cuando pase por detectores de metales o algo así. Eh, no. Puede pasar con mi contrabando y no pasa nada, ¿ok? Así que no. Don't worry, be happy. ¿Qué haces tú, maldito David? Yo me senté aquí. ¿Qué te sé? ¿Qué te sé? Ah, no sé si tengo tareas pendientes. Ok, tengo muchas tareas pendientes. Ok, viste, tal vez no tengamos que pelearnos otra vez y cambiarnos de trabajo, Porque es. Acabo de descubrir una manera de obtener todos los materiales de este lugar teniendo un trabajo y sin problemas, ¿ok? Primero, pues acabo de ver que aquí hay ductos de ventilación y puedo no sé, quitar el ducto e irme caminando aquí y bueno, tal vez no lo ven, no, si, si me subo aquí, sí. Aquí hay otro ducto en el que puedo bajarme y pongo aquí sacarlo de los libros o sacar aquí y irme hasta la, la madera. Ahorita no puedo entrar ni mi ver, de... Justo arriba del ducto. Pero no se preocupen, ahorita para eso, que será en otro video, porque ahorita ya no da tiempo Pero bueno, así, según yo, bueno, sí, según yo, es así. Tengo que tener un destornillador para empezar a quitarlo O creo, había otra herramienta, pero no me acuerdo cuál es bien Y tengo que craftear esto, una rejilla falsa Que es con dos de papel maché para cuando la quite Porque me va a dar la verdadera Tengo que poner una falsa para que la pueda quitar Y poner cada vez que quieras eh, subir por materiales, ok. Y si, y si no, porque también me cachan. Así que no se preocupen. Ahorita, de momento, tenemos que encontrar la cinta adhesiva. Que es muy importante. ¡Pum! Nice, nice. Bueno, al fin encontré en que me vende una cinta adhesiva. No lo puedo encontrar farmeando, pero ya este lo tengo aquí. Y ahorita vamos a ir por tenedores. Además, no puedo ir para poder picar. Ahorita me va a valer todo el control matutino mientras no me vean, ok. Así que me imposible. Chen ching chen chin. Ah, pero que cae un parecida, ¿no? Solo quiero tenedores. Me dio hambre. Uh, no, aquí sí, no me vio, no vio, no vio, excelente no no Ahorita que se vayan todos al control. Ah shit. Here we go again. Martino. Eh, eh, ese me vio. Ya me voy, ya me voy, tranquilo, tranquilo. Ya voy, ya voy, ya voy. Según yo, yo, exacto, puedo volver con encontrar martino. Sin ningún problema. O sea, aquí no pasa nada si me voy tantito. O aquí, pero mientras no me vean los guayas de fuera Todo correcto Y shit, de momento así me gusta ese, Esa lima Que va a ser para mejorar los alicates Pero de momento así el pegamento pues, no, ya Se ha cancelado lo de hacer la pared falsa Y tenemos un póster que es mucho más útil Creo, porque es el único que he usado La pared, usada no, la, la pared falsa no porque no lo vi sí. Bueno, no me han quitado las órdenes Eso es perfecto A ver, vamos a guardar No, no Sí, vamos a borrar los tenores para que les enseñe cómo hacer el superarma. Que listo. No. Este... Aquí está. Para craftear el superarma. Listo. Esto. No. ¿Qué? ¿Nisto de sistemas de inteligencia? No. Bueno. El siguiente día lo hacemos, ¿de acuerdo? Nisto? Ah, no. ah, no. Mira, aprovechando. Que, pues? Era para esto, alicates, otra lima y esta Y otra vez Y la hemos mejorado, ¿de acuerdo? Así que bueno, así tenemos menos espacio Podemos guardar más cosas Y ok Ahora, Nuestra misión es perforar esta cosa Así que vamos a darle Sin que se den cuenta A ver, vamos a ganarnos de una vez el póster Para cuando la rompamos Eh, pongamos rápido el póster Y así no nos cachen Porque sí, si ven que algo está roto Ok, no viene, no viene. Es que pongo tenso, es como que tengo que estar muy bien. O sea, tengo que estar muy observador a todo, porque me pueden sorprender los guardias y de repente está atrás mío y digo, oh, de rayos, aquí está. Y pues no, no, no. Tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. <risa> aquí no me pasa nada, solo tengo insomnio. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, gente? Rafael, ah, sí, también tengo que checar quién tiene la... llaves. Espérate. Esp el agente, gente, a, anotar, eh. El agente Rafael tiene la llave de la sala. Para cuando queramos copiarla. Porque es muy importante saber quién tiene. Que lo vienes por. Gracias. 4%. Venga, venga. Sí, sí, que tiene que dar. Exacto. ¿Y esta pared? No es la pared falsa, ok. Ahí dice pared 100%. O sea, que es la pared. Bien, si la vuelvo a poner. Oh, otra vez tengo que ir con los tenores. Pero mejor. Al rato la tiro. Bueno, el chiste es esto, ok. Voy a así rapidísimo. Eh, pongo aquí. Tiro esto. Eh, pongo otra vez el póster. Y listo. Y así podemos guardar un montón de cosas aquí porque nunca van a ver los guardias Nunca me lo van a quitar. Y es un buen despacio el que tengo. Y también está por allá. Entonces, toda esta celda. Hasta, incluso hasta acá. Tengo un buen despacio para guardar, ok. Ahora sí, déjenme dormir. Y seguimos con otro. Ok, fisteros, ya volvimos y ahora sí podemos hacer el arma suculenta. Ya que pues, estuve aumentando la inteligencia para pues, poder hacerlo. A ver, era esto, esto y un pedazo de madera que lo dejé aquí. Exacto, hermano. Ah, y también ahorita en lo que estaba en transición. Vi para qué sirve lo de las cajas de, de navidad que están en los trabajos. Hay un buen de cosas que puedo hacer. Por ejemplo, hay un casco de navegación que puedo usar. Quién sabe para qué se usan, pero se ven muy cool. También puede hacer este... un compás o... Vi que en algún otro mapa puedo hacer un tanque con el tubo de metal Está muy cool. Así que ustedes no se preocupen. Ahorita tenemos que ver cómo nos infiltramos al tubo de ventilación. Porque necesitamos agarrar varios materiales de todos los trazos, de todas las cosas. De todo. Así que bueno, eso será para otro video, ¿ok? Así que no se preocupen. Que cosas buenas se vienen. Y ahorita ya compré un estornillador para ocuparme de esta trabajo. ¿no? Así que yo se preocupen Mientras... Queremos este látigo, excelente. El bate se lo vamos a regalar a alguien para que le caigamos bien. Y si esta arma se supone que es la más fuerte del juego, o una de las más fuertes. Es esta o el nocheco, que en vez de esta cuchilla, es este otro pedazo de madera. Pero bueno. Solo hay un arma que le gana a esas. Adivinen cuál es. Está muy chistosa. Es una taza, un chocolate. Y un machero. ¡Pum! Chocolate líquido y dirás, ¿en serio? Esta cosa es más fuerte que una nuchacus o una, un látigo Digo, sí Porque una vez Esto lo vamos a ocupar para agarrar las llaves de los policías Que si se lo aventamos en la cara Es instant knockout y Ni siquiera responde, nada más pum Y ya, no queda Así que, de momento este, voy a ir guardando todas las cosas de controlando aquí Para que cuando me toque revisar Pues vean, ah, no hay nada Pero ¡jo, jo aquí hay un buen de cosas Así que bueno, espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse todo lo que quieran Y que sigan en fiesta. Adiós